Quiero hacer patente mi agradecimiento a muchas personas. Para organizar un evento estos, un congreso estos, uno comienza a planificarlo con mucho tiempo de anticipación. He tenido la oportunidad de trabajar en Sociedad dental y en los otros eventos que hemos tenido, la celebración de los 25 años, la celebración de los 30 años de nuestra facultad, y comenzamos con años de antelación a prepararlo, a prepararlo organizarnos, etcétera, etcétera. A principio de este año eh, no sabíamos qué iba a pasar. El COVID nos seguía azotando en el sentido de las restricciones, no sabíamos si para alguna época ya se iba a liberar el reunirnos, el ya no usar mascarilla, el que los, que los ponentes nos pudieran aceptar una invitación. Pero después de Semana Santa venimos con, con pilas cargadas y un comité. Eh, ¿Qué formamos? Eh, dijimos, bueno, tratemos de hacer algo y comenzamos muy, muy, con muy poco. Dijimos, bueno, invitemos a algún conferencista y celebremos. Son 40 años de haber empezado labores, de que la primera promoción eh, comenzó a, a educarse, como ustedes pudieron ver en el video de, de ayer, ¿verdad?, eh, en la Facultad de Medicina. Eh, no eran los 40 años de la fundación, se puede decir, pero sí los 40 años de iniciar labores. Entonces, comenzamos a, a trabajar, nombramos un, un comité organizador que estaba integrado por el doctor Luis Grisolía, el doctor Rodrigo Callarga, la doctora Dayán Galicia, el doctor Estorio Rodríguez, el doctor Héctor Cle y la licenciada Cecilia de Pacheco. E ellos trabajaron arduamente para llevar a cabo esto, era diariamente a toda hora gracias a estas cosas puede ser más rápido teníamos un grupo y en el grupo constantemente estábamos chateando de repente nos levantamos en la mañana y alguien había mandado una sugerencia a las cuatro de la mañana es decir que estaba pensando en este congreso afortunadamente nuestros ponentes aceptaron la invitación con mucho gusto y vinieron les agradecemos que hayan dejado sus prácticas que hayan dejado la familia y que nos vengan a acompañar creo que ha sido maravilloso eso, ¿verdad? También un agradecimiento muy especial al grupo de anfitriones, especialmente a Paulina Vicario, que fue la que comandó todo este grupo, que ha estado con nosotros y que ha estado organizándonos en las entradas, en las salidas, en los coffee breaks, etcétera, etcétera. Y también al equipo de apoyo, todo lo que está, lo que llamamos backstage, ¿verdad? Toda esta gente aquí es increíble lo que está haciendo. Eh, el equipo de Z y el equipo del personal del auditorio en JBG, ¿verdad?, es lo que están siempre atrás de todo, apoyándonos. Ha sido un apoyo invaluable y creo que, que, estamos, que hemos cumplido con lo que nosotros nos propusimos. A los proveedores y patrocinadores. Definitivamente, este evento eh, no se hubiera podido realizar si no hubiéramos tenido el apoyo de todos ustedes. Eh, cuando nosotros comenzamos a ver qué íbamos a necesitar y que esto comenzaba a crecer y veríamos la posibilidad de que se iba a poder hacer. Presencial y que vamos a poder estar todos juntos y que vamos a poder tener a todos nuestros profesores, invitar a exalumnos con nuestros, con nuestros… con todos dijimos, bueno, eh, necesitamos eh, un apoyo económico, ¿verdad? Y como siempre estos proveedores eh, se apuntaron, dijeron presentes y, y organi organizaron ahí una, una exposición comercial que espero que haya sido el beneficio de ellos también, ¿verdad? Así que muy, muchas gracias a ellos. Y eh, al final del, del evento vamos a tener un cóctel para celebrar estos 40 años, para celebrar este congreso, para celebrar esta pasión con la que todos aquí en la UFM trabajamos, principalmente en la Facultad de Odontología. Eh, el presidente Figuciario Saier nos dijo que somos el ejemplo de la universidad, que en, los, en el Consejo Directivo siempre dicen que nosotros vamos punteando, que nos tienen que copiar, que tienen que hacer las cosas como nosotros las hacemos, como la Facultad de ontología. Y eso es, eh, cuando hicimos el video con UFM Productions, dijimos, 30 minutos, quedará que no lo pueden acortar a 15. Mirábamos y no podíamos acortarlo porque, porque había tanta, tanta historia ahí que 30 minutos iban a ser poco. Y me dio tanto gusto que, que todos lo vieron con, mucho, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo. Yo creo que se les pasó el tiempo rápido de ver esa historia que hay atrás de todo eso, esa historia atrás de nuestros fundadores, de ese liderazgo del, del doctor Ramiro Alfaro, apoyado por el doctor Augusto Hurtarte, como lo pudieron ver, y el doctor Enrique Estrada, verdad esos pilares, como le llamaba Ramiro, y después los jóvenes que se incorporaron a la Junta Directiva. y Después venimos todos los que después fuimos, aceptamos ese reto, de fundar esta facultad. Entonces, eh, a todos ellos mi eterno agradecimiento. Eh, quiero decirlo, no creo que haya nadie aquí, pero a esos padres sí. Hay, hay algunos jóvenes aquí, ya no son tan jóvenes, verdad, de las primeras promociones que veo. Pero a esos padres que confiaron en una promesa del doctor Alfaro y de su junta directiva, que se atrevieron a inscribirlos, que no sabían si la, si el proyecto iba a funcionar o no iba, no iba a funcionar. Y funcionó, entonces yo le iba a esos padres, a esos primeros alumnos. Muchas gracias. Eh, y también, como les digo, eh, tenemos eh, socios, socios estratégicos muy buenos, diferentes universidades. Y también quiero aprovechar a agradecer a la empresa, a la empresa Menarini, que siempre nos ha acompañado, siempre nos ha apoyado. Y, y hoy pues, van a ser los que van a patrocinar esta, esta clausura que vamos a tener, que espero que, que la disfrutemos muchísimo. Muchísimo, muchísimo, compartamos, eh, intercambiemos eh, ideas, compartan con los, con los conferenciantes, con sus profesores, por favor, que esa ese es la idea, es la idea. Así que muchas gracias a todos y ahora vamos a pasar al siguiente punto que es el, el homenaje a alumni o exalumnos de nuestra facultad, que por alguna forma se han distinguido y esto… También en el comité organizador nació la idea. Dijimos, bueno, eh, hagámoslo y les digo la verdad, el consejo directivo de la universidad lo tomó muy bien y dijo, bueno, esto creo que lo tenemos que replicar en las otras facultades, ¿verdad? Porque todas las facultades tienen alumnas que, que, que, que, que realmente han contribuido o han hecho las cosas como uno espera que hagan sus exalumnos, verdad? porque como bien lo dijeron algunos de nuestros conferenciantes, no hay mayor orgullo y logro para un profesor cuando sus alumnos lo superan. Creo que esa es nuestra meta, como padres cuando somos padres y como educadores cuando somos educadores. Así que, bueno, vamos a pedirle favor al doctor Carlos Cruz Barrios que pase acá con nosotros y al doctor Ricardo Padía Zapper también, por favor. Y vamos a a tratar de hacer un pequeño resumen de su currículum que ellos han tenido. Pero un currículum extenso, un currículum muy, muy lleno de publicaciones, de logros, de premios, de todo eso, mucha gente lo tiene, muchísima gente lo tiene en el mundo académico. Pero el compromiso con su alma mater, la dedicación, el estar dispuestos en todo momento a cooperar, creo que eso es lo que estamos premiando hoy. Y decidimos hacer esta, este acto en, el, en lo que nosotros creemos que es algo que tiene que inspirarlos a ustedes jóvenes, tiene que inspirarlos a seguir el ejemplo de ellos. Me recuerdo que el doctor Alfaro cuando las primeras promociones comenzaron a irse a estudiar a Estados Unidos, eh, la mayor, muchos se quedaban, más del 50% se quedaban trabajando en Estados Unidos. Y éramos criticados por los demás colegas de la, del gremio, nos decían ustedes están haciendo materia prima para otro país, no, se, no, no están haciendo para Guatemala. Y la respuesta de Ramiro era siempre nosotros creemos en el individuo, Creemos en la persona, creemos en la realización y creemos que la persona en su libertad escoja dónde vivir y dónde ser feliz y dónde realizarse. Y eso es lo que nosotros seguimos haciendo en la facultad, invirtiendo nuestro tiempo, nuestros, nuestros esfuerzos en ustedes jóvenes, para que ustedes puedan realizarse donde ustedes quieran, donde ustedes decidan, en esa libertad que es lo más preciado que nosotros podemos tener. Creo que eso es muy importante y eso es lo que ustedes van a ver en la educación que nosotros estamos tratando de hacerlos. Y por eso, en mi intervención en la, en, en la, en, ayer en la mañana dije que nosotros en la Facultad de ontología nos hemos puesto como meta el enseñarle las bases biológicas y las destrezas clínicas de las ciencias de la ontología con la mejor tecnología, con el único propósito de que ustedes puedan ser competentes en cualquier parte del mundo. Si el, si el destino los lleva al Asia, a Europa, a Norteamérica, a donde sean, ustedes no se sientan que saben menos, sino que ustedes van a estar al nivel de los mejores. Y ese es nuestro propósito. Yo creo que tanto Carlos como Ricardo han apoyado en este sentido y lo pueden decir su testimonio, ¿verdad? Voy a leer muy poquito de su extenso currículum, pero... Yo creo, como les digo, no es tan importante lo que está, está escrito aquí, sino lo que ustedes como personas son. El doctor Carlos Cruz Barrios es de la segunda promoción, se graduó de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Digo el año, Carlitos, o no? Bueno, se graduó en, en, en la Francisco Marroquín en el 89, del 89 al 91, Hizo una, especie, una residencia en cirugía maxilofacial en el Seguro Social de Guatemala. Después hizo un internship en el Memorial Hospital de Charlotte, North Carolina. Del 91 al 95 hizo una residencia en la Universidad de Texas en el Health Science Center, Center de Houston en el Dental Branch. Y eh, del 91 a la presente ha sido visiting fellow en estomatology del hospital. De Antigua Guatemala en el Clef Lift and Leap Palette. Y por ahí ven ustedes un premio que le dieron a él cuando está con un niño. Eso fue. Esa foto de Carlitos ha estado en la decanatura desde ese año. No me acuerdo qué año fue, pero Ramiro la puso ahí. Ahí estaba en la decanatura. Siempre nos has acompañado, Carlitos, con mucho orgullo de tus logros de nuestros primeros graduados, ¿verdad? Entonces, eh, pues Carlos sigue con una práctica. Eh, en, en cirugía maxilofacial ha recibido múltiples premios de las sociedades de Texas y de los Estados Unidos como cirujano maxilofacial, pero lo más importante también, como les digo, es la pasión que le pone en la profesión. Eh, va a muchísimos lugares a hacer eh, cirugías correctivas eh, en beneficio de la población más necesitada. Así que yo con eso me quedo con Carlos y, y, y, me, y me paso con Ricardo, ¿verdad?, Ricardo, eh, es de la séptima promoción, no me gusta decirlo, pero Ricardo fue un buen estudiante, pero también fue muy inquieto, muy inquieto. Yo me, me estaba estrenando casi en, en, el, en el consejo académico, en la junta directiva, y como dicen ellos, me hicieron una, un, buen bautizo, un buen bautizo que tenía que lidiar con todos estos jóvenes, ¿verdad?, y en ese tiempo no les llevaba muchos años de edad, entonces creo que fue difícil, pero fue muy bueno y muy productivo. Y es uno de los orgullos más grandes que tenemos, eh, Ricardo, de, de ti, ¿verdad?, de, de tus logros. Eh, me recuerdo cuando te fuiste a los Estados Unidos a sacar tu especialidad de patología, pensando en hacer cirugía oral, pero le encantó tanto la, la patología que ahí se quedó. Eh, Ricardo tiene un currículum enorme, enorme, enorme, tiene muchísimas publicaciones, conferencista internacional en, en muchísimos lados. Actualmente él está en, en, el, en el Board de, de Examinadores de, de North Carolina, está en la Universidad de, de North Carolina también como Chair de Patología, etcétera, etcétera. Y como le digo, no voy a entrar en este detalle porque creo que no es importante, lo importante son ustedes como personas, lo importante son que siempre han estado para su alma mater cuando los hemos necesitado, eh, constantemente están, han recibido, eh, Ricardo ha recibido profesores nuestros, los que son profesores de ustedes, se han ido a entrenar con él, lo, los, ha, lo, los ha inducido en la, en, el, en la medicina oral, el diagnóstico y la patología, ¿verdad? Y siempre hemos tenido esas puertas abiertas. Así que no me queda más que pedirle a tres fundadores, que fueron sus profesores, que pasen para que les entreguen este premio que, hemos, que les hemos dado, le voy a pedir favor al doctor Augusto Celaya Rosales, al doctor Estuardo Sacrinson y al doctor Sergio Lial. Y voy a leer lo que dice el diploma para los dos. La Facultad de Odontología de la Universidad Francisco Marroquín otorga a Carlos Cruz Barrios el presente diploma por sus méritos académicos, profesionales y personales y por ser ejemplo e inspiración para las siguientes generaciones. Guatemala de la Asunción, 25 de octubre del 2022, firma su servidor decano, Estuardo Mata, y el doctor Luis Fernando Luis Grisolía secretario. Igualmente, el, el diploma dice la Facultad de Ontología de la Universidad Francisco Marroquín otorga a Ricardo Padilla Zapper el presente diploma por sus méritos académicos, profesionales y personales y por ser ejemplo e inspiración para las siguientes generaciones. Guatemala de Asunción, 25 de octubre, firma doctor Mata y doctor Virsolí. Me han pedido los doctores que atrasemos un poquito el programa, quieren decir unas palabras de agradecimiento. Carlos y Ricardo, si quieren, pueden tomar el micrófono y decir algo así. Eh, eh, tremendo, en honor y eh, alegría la que tengo el día de hoy, obviamente estar en, en, en Guatemala y con mi alma mater, con mis maestros, no tengo palabras yo para agradecer la oportunidad de estar con ustedes, no saben lo orgulloso y feliz que estoy por estar con mis, ma mis maestros, eh, fundadores de la universidad, su nuevo decano, verdad eh, extraño mucho a, a, a mi primer decano, el doctor Alfaro, quien conviví mucho y viví mucho con él y fue una gran enseñanza en, en mi persona. A cada uno le debo muchísimo, a los que están parados aquí enfrente de mí, al Dr. Sackerson, quien fue un gran mentor, eh, no solo como mentor, lo considero un gran amigo, eh, con mucho respeto, mucho amor. Al Dr. Zelaya, que ayer le contaba que los acuerdos que tenía él en su oficina, donde decía, eh, The boss is always right, even if he's wrong, he's always right. Y eso me, nunca me caló, me enciende, pero me sirvió. Eh, eh, al al, al Dr. Leal, maestro, y... Y somos algo familiares eh, eh, eh, con, mis, con mis padres, fueron primos hermanos. Eh, les agradezco pues, por todo. Hoy tuve la oportunidad, de, estuve aquí con ustedes hace como unos 18 años, dando una conferencia, pero hoy pude ir a ver la facultad que me dio la oportunidad, doctor Sácrates, con permiso, doctor eh, Mata, para entrar a verla. No se imaginan el orgullo que me da de ver una facultad como esta. Eh, Le decía yo a ellos ahorita, mi hijo se acaba de graduar de unas universidades más modernas en los Estados Unidos, el UT Houston, el Centro Médico. Y pues yo pues, también soy maestro. Y no le puedo negar la belleza, la hermosura, la dedicación, la historia que pude ver el día de hoy en 45 minutos. Obviamente tengo que regresar a verla porque encantado cuando ustedes, ustedes están dentro de ella. Eh, los admiro, los felicito. Yo me siento tan orgulloso por lo que ustedes han hecho, lo que han logrado. ¿Dónde nos han llevado? Eh, estamos lejos, pero estamos cerca. Yo siempre les diré a todos, a cualquiera uno de ustedes, estamos conectados. Yo estoy siempre a una llamada. Eh, un gran amigo mío como hermano, eh, el, el doctor eh, pat patólogo, como dicen todos, que, y la verdad, como, como nos conocimos, fue algo eh, fabuloso generaciones atrás, seis generaciones atrás de la mía, con Ricardo. Y luego platicaremos de ello eh, al, al rato, pero... Estoy muy contento de estar con ustedes, les agradezco a todos, a los maestros que vinieron a dar conferencias, conferencistas, pues les agradecemos también muchísimo y que tengan un lindo día, que Dios me los bendiga y muchas gracias por todo. Bueno, después de eso, ¿qué puedo decir yo? Yo quisiera saber que levanten la mano los que son estudiantes o residentes, Levantenla bien. Dichosos. Dichosos. Ya hubiéramos querido Carlos y yo tener lo que ustedes tienen con los profesores, maestros, el sistema administrativo con Ceci y el equipo y la universidad, las instalaciones, la belleza y la guía. Yo soy prueba que se puede. Que cualquiera puede. Cuando Dios los apoyan, aprovechen. Por favor.